En esta época necesitamos estudiar y trabajar a distancia, pero hay que hacerlo bien, por eso te voy a explicar por qué hay que dejar de utilizar el WhatsApp y la mensajería instantánea y pasar a utilizar lo máximo posible el correo electrónico. En principio pareciera que elegir entre WhatsApp o correo electrónico es lo mismo porque de todas formas estamos enviando archivos y enviando información. Pero sin embargo no es lo mismo porque son sistemas que uno está pensado para trabajar en simultáneo y el otro para trabajar en diferido. En los medios esto se denomina como medios sincrónicos y medios asincrónicos. Entonces para entender bien eso primero vamos a ver qué es la sincronía. Buscamos en el diccionario sincronía. Y la sincronía es la coincidencia en el tiempo de dos o más hechos, fenómenos o circunstancias. Especialmente cuando el ritmo de uno es adecuado al de otro. ¿Esto qué significa sintéticamente? Significa que las dos partes, las dos personas que tienen una comunicación sincrónica, es necesario que estén en el mismo momento atentas una a la otra. Porque se está dando en tiempo real. Vamos a ver algunos ejemplos de medios sincrónicos. Tenemos la comunicación telefónica, tenemos la videoconferencia o videollamada y tenemos el chat. De manera que, al ser necesario que las dos partes estén en línea, en forma simultánea, participando de esa conversación o comunicación, ¿qué sucede? Si una de las dos partes no está, se detiene el flujo del trabajo, y el flujo de la información y el flujo de la comunicación. Porque son sistemas pensados para trabajar en forma simultánea o sea en forma sincrónica. ¿Y qué pasa con los otros medios, los que no son sincrónicos? Ahora veamos algunos medios que son asincrónicos, es decir, que no necesitan que las dos personas estén en forma simultánea en línea. Tenemos los blogs, que por si no los conocen son sitios que pueden ser sitios personales o específicos de una materia o de un tema, donde uno puede subir periódicamente información sobre una temática en particular. Después tenemos los sitios de noticias o las páginas web en general, el correo electrónico, los foros de discusión y algunas redes sociales, como por ejemplo YouTube, porque tienen una dinámica de publicación muy similar a la de los blogs. Tanto que se podría entender que YouTube es un video blog, porque cada canal tiene una temática, tiene un autor y hay una secuencia de publicaciones similar a lo que se hacía con los blogs, con la única diferencia que en los blogs se publica en imagen y texto, mientras que en YouTube es en formato de video ¿Y por qué las otras redes sociales no las consideramos también como medios asincrónicos? Bueno, en principio porque por ejemplo Facebook, si bien al principio se pensó como una red asincrónica como un medio asincrónico porque era una suerte de evolución de lo que eran los foros de discusión en ese momento donde alguien publicaba y eso quedaba visible en un muro para que alguien pudiera comentar con el tiempo la red fue incorporando muchas herramientas que acentúan el hecho del tiempo real por ejemplo te envía notificaciones en el momento si alguien está escribiendo un comentario cuando vos estás escribiendo y alguien más está escribiendo un comentario te avisa que eso está sucediendo te avisa en el momento las reacciones que están teniendo tus amigos si pusieron like o alguna otra reacción o si comentaron o publicaron algo la notificación te llega en el acto y cuando entras a la notificación te dice hace cuántos minutos sucedió eso. incorpora además la mensajería instantánea y te avisa si la otra persona está en línea, etcétera. Es decir, una suerte, una suerte de estímulos constantes de lo que está sucediendo en tiempo real. Y eso se hace para motivar la permanencia en línea. Por eso, cuando entramos a Twitter, Instagram o Facebook, lo que se percibe es que es, estamos en un ambiente donde está sucediendo algo en tiempo real. Todo lo que está sucediendo lo estamos viendo en el momento. Por eso, si nos vamos de la, de la red social, podemos sentir que nos estamos perdiendo de algo porque están, siguen sucediendo cosas, sigue habiendo reacciones, publicaciones y comentarios. Por eso, cuando entramos podemos ver qué están haciendo nuestros amigos, de qué se está hablando, cuáles son las novedades, etc. Y eso refuerza la necesidad de estar en línea y estar conectado. Sin embargo, en los medios asincrónicos la frecuencia de actualización o de refresco de la información es más lenta y entonces se percibe como más estable y con menos velocidad. En la actualización de la información Y entonces se centran más en las búsquedas Por ejemplo, en YouTube hacemos búsquedas Encontramos el video que queremos ver y tal vez es un video que fue publicado hace muchos años. Y lo mismo sucede con el resto de las páginas. A veces buscamos información sobre un tema o noticias sobre un tema. Y podemos encontrar noticias de archivo de años anteriores. Y lo mismo sucede con los blogs. Si alguien escribe un blog sobre un determinado tema, la información queda disponible para que pueda ser accesible mucho tiempo después. Entonces, estos sitios son más una, un espacio de búsqueda y de consulta. Bueno, ¿qué pasa con WhatsApp? ¿Es un medio sincrónico o asincrónico? Es sincrónico básicamente porque genera un comportamiento de chat. Es decir, propicia que estemos en línea simultáneamente para que, se pueda, para que pueda fluir la comunicación. Y esto lo hace con varios mecanismos, por ejemplo, informa si estás en línea, si recibiste el mensaje, si lo leíste, cuál fue el último momento en el que estuviste conectado, te informa si alguien actualiza su estado, informa las actualizaciones de estado que haces, es decir, una serie de refuerzos y de procesos constantes que lo que busca es una conexión, un estado de en línea permanente y que uno no pueda estar desconectado. Es más, la aplicación impide desconectarse. La aplicación no puede cerrarse en forma definitiva. Por eso, incluso yo considero que es invasiva porque no puedo cerrar, no puedo desconectar la aplicación, no puedo poner un modo offline o fuera de línea. Lo único que puedo hacer es o apagar el teléfono o ponerlo en modo avión. Pero una vez que instale la aplicación y que tengo el teléfono conectado, la aplicación va a estar informando mi estado, cuando estoy en línea, cuándo fue la última vez que estuve en línea, si recibí un mensaje, si lo leí, etc. Entonces por eso es un medio fuertemente orientado a la comunicación sincrónica. Incluso lo refuerza con las videollamadas y los chats grupales. El correo electrónico está pensado para trabajar en forma diferida. Es un medio asincrónico. Por eso no incorpora estos mecanismos orientados a la sincronía. No avisa si estoy en línea, no avisa en qué momento recibí el mensaje o si lo leí etcétera. No envían notificaciones a mis contactos sobre mi actividad en el correo electrónico. El correo electrónico existe desde 1971 pero antes ya desde el año 65 ya había otros sistemas que lo precedieron porque se podían enviar mensajes de texto entre personas que pertenecían a la misma red. Pero a partir del año 71 se podían enviar entre personas que pertenecían a distintas redes. Y se pensó como una evolución del viejo correo postal. No sé si escribieron una carta alguna vez o seguro lo habrán visto en alguna película la persona que escribe una carta se toma su tiempo para pensar lo que va a escribir entonces es otro mecanismo no se genera un chat cuando escribimos un correo electrónico tenemos que pensarlo como una carta está bien que el correo llega en segundos pero no está pensado para entablar una conversación en línea sino más bien para trabajar en forma autónoma independiente y hacer un trabajo colaborativo pero con una organización distribuida donde cada parte trabaja por separado en forma más independiente más autónoma y hay una comunicación sin necesidad de que sea en forma simultánea y sincrónica. Se trabaja en forma organizada, pero cada uno elige su tiempo y su momento para trabajar. Sin depender de que la otra persona elija exactamente el mismo momento del día para trabajar. Los medios asincrónicos favorecen nuestro aprendizaje y también a que seamos más productivos con nuestro trabajo. ¿Y por qué es eso? Porque el aprendizaje no es algo automático que se realiza en forma espontánea. Porque nuestro cerebro es un organismo vivo y todo lleva su proceso. Es como una planta. Una planta necesita una suerte de condiciones. Necesita un clima, necesita agua, necesita tierra fértil y tiempo. Entonces en nuestra mente para el aprendizaje sucede lo mismo. Para que se dé el aprendizaje se necesita un ambiente... Eh, propicio para el aprendizaje, es decir, un ambiente tranquilo donde podamos concentrarnos. Se necesita energía, que sería la motivación, el material y también necesitamos tiempo. Entonces, todas las distracciones que se estén dando en tiempo real, lo que van a hacer es obstaculizar el aprendizaje porque detienen el proceso interno de razonamiento. Nosotros necesitamos concentrarnos una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo, por decir algo, una hora, para leer un texto, analizarlo, razonar, y entonces construir el aprendizaje y construir nuestro conocimiento. Eso es algo que no se puede presionar un botón, se pone en pausa y después aprieto play y se va a dar en forma espontánea. Eso lleva a un estado de razonamiento. Por lo tanto, se necesita eh, lograr la concentración. Y para lograr la concentración, en un momento necesitamos trabajar en forma autónoma e independiente. Porque nadie puede hacer el aprendizaje por nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros mismos. Tenemos que asumir el desafío, poner energía y tener las condiciones. Y ahora veamos otras ventajas extra que tiene el correo electrónico. El correo electrónico queda un archivo de todo lo que envié y de todo lo que recibí y ese archivo no se borra porque no es necesario tenerlo en el celular o en la computadora, porque está en el sitio de internet. Por más que yo borre todo lo que tengo en el celular y todo lo que tengo en la computadora solamente con saber la contraseña voy a poder entrar y volver a ver todo el historial de correos electrónicos enviados y recibidos. Por esta misma razón también no me ocupa espacio. Cuando entro a mi correo puedo hacer búsquedas por palabras y me va a mostrar todos los correos que hablan de ese tema. Es independiente del dispositivo. Puedo entrar desde un celular, desde una tablet, desde una computadora y no necesito tener ningún programa instalado más que el navegador. Hay programas específicos para correo, pero no es obligatorio instalarlos. Puedo acceder perfectamente con el navegador solamente. Otra ventaja es que puedo escribir un correo, dejarlo sin terminar y queda como en borrador, en una carpeta que dice que se llama borradores. Y entonces en otro momento continúo con el trabajo y así hasta completarlo. Siempre va a quedar guardado y siempre que yo tenga la contraseña, no importa desde qué computadora o desde qué celular entre, voy a poder continuar con el trabajo que estaba haciendo. Otra ventaja muy interesante es que se pueden programar los envíos. Por ejemplo, si es viernes a la tarde, y yo tengo que hacer una entrega el lunes a la mañana, puedo perfectamente trabajar el viernes a la tarde o el viernes a la noche, y cuando está terminado, programar para que eso se entregue el lunes a determinada hora, por ejemplo, a las 9 de la mañana. Entonces, esto también refuerza la idea de no generar interrupciones extra a la otra persona, porque si la otra persona necesita ese trabajo el lunes a la mañana, no va a recibir una interrupción un día sábado o un día domingo. Entonces yo puedo hacer trabajos, eh, incluso por adelantado, y programar el envío para un determinado día y horario. Antes de que se cumpla ese día, yo puedo entrar al correo y puedo cancelar el envío para editarlo o hacer una corrección o hacer una modificación o actualización. Otra ventaja es que tienen tanta capacidad de almacenamiento que incluso se puede usar para hacer backups de documentos personales. Por ejemplo, si tenemos archivos, fotografías, eh, documentos, videos, audios que queremos guardar, simplemente los enviamos, los adjuntamos y los enviamos a nuestro propio correo electrónico y nos va a quedar una copia. Simplemente, si sabemos la contraseña en el futuro, por más que no tengamos el mismo celular o la misma computadora o la misma tablet, entramos al correo electrónico y vamos a encontrar todos nuestros archivos. Para eso... Es importante saber la contraseña del correo y tener actualizados los datos para recuperar la contraseña. Que vendría a ser tener bien puesta la fecha de cumpleaños, las preguntas secretas, una dirección de correo alternativa o un número de celular para recibir un código de confirmación, etc. Esas son las razones por las cuales se recomienda utilizar mucho más el correo electrónico y dejar de lado las aplicaciones que necesitan una conexión permanente y en tiempo real, como las redes sociales o la mensajería instantánea. Entonces, vamos a generar el clima y las condiciones necesarias para poder ejercitar el razonamiento y la concentración. Cuidemos esa plantita interna que tenemos que es nuestro aprendizaje.